Contribuye de una manera clara a certificar que en este caso Repsol está enfocado y tiene en sus planteamientos estratégicos la contribución a los ODS, en este caso el referido a economía circular. Fundamentalmente nosotros desde nuestra marca reforzamos por un lado el hecho de que esa certificación y de que esos procedimientos incluidos en la estrategia de Repsol se están dando en realidad y por otro lado ayudamos a comunicar a los clientes de Repsol y a la sociedad en general el hecho de la preocupación y la incorporación de elementos estratégicos dentro en este caso de economía circular. Con la certificación de nuestra estrategia 100% circular nos ha otorgado AENOR, eh, alcanzamos un hito muy relevante para nuestra compañía. Eh, este certificado nos permite validar nuestro absoluto compromiso con la sostenibilidad y nos afianza en nuestra determinación de eh, continuar dándole un impulso a un si cabe mayor a toda la actividad de economía circular de la compañía eh, bueno, para suministrarle a la sociedad los productos que necesita, pero con una huella de carbono cada vez menor.